Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a estar elegantes. Hoy vamos a estar en los lugares de más alta clase de La Habana. Hoy vamos a hacer, como leyeron en el título, Millonarios por un Día. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el truco? Me gané la lotería, me gané bingo, me gané. No me gané nada. Me llamaron para hacer la cara, para hacer la portada del piso level del Melilla Habana. Un piso diseñado para que los millonarios se sientan en confort, puedan hacer sus negocios puedan reunirse para llevar a cabo negocios importantes, pues esa cara, si vas a Meliabana, vas a ver en todos los TV a este título que está aquí, tuve que hacerlo yo. Por ende, un día entero tuve todo el hotel a mi disposición para realizar un video promocional, probé los cuartos, las piscinas, los jacuzzis, la comida, los mejores tragos, todo para nosotros. Así que ustedes y yo... Vamos a vivir un día como millonarios en el Meliama. Sé que muchos de ustedes pasaron por el título y dijeron, hey, ese muchacho es millonario, vamos a ver cómo es que vive. Pues no, yo soy más pobre que una ladilla en una cabilla. <risa> yo soy más pobre que pobre al cuadrado. Enseñale cómo tú estás vestido, cómo estás más elegante. Enseñale, enséñale. En pijama, ¿qué les parece? Y con el gato en los pies, para que no haya mareo. Y como se dan cuenta, no todo es lo que parece. A lo mejor estoy de traje y ando en pijama, a lo mejor el video de un millonario y no soy millonario. YouTube tiene su trampa, pero mi título vamos a decir que es 50-50. Pero la vamos a pasar bien, va a ser un blog divertido dentro de un comercial. Van a aprender a hacer comerciales, a ser millonarios, mejor desde La Habana, el piso leve que nadie entra y todo en uno. Ok familia, video. Ahora pongo el comercial y después pongo todo lo que sucedió detrás de cámara. Siempre escuché a mi padre decir que cada vez que hagas algo, tienes que hacerlo bien. La llave del éxito está en el amor con que realices cada cosa, por minúscula que sea. Que una buena elección en tu vida puede ser el motor impulsor para descubrir que solo tú eres el responsable de cada momento placentero que puedas vivir. Que siempre que te esfuerces, habrá alguien que recibes energía y esté dispuesta a hacerte sentir aún mejor. Siempre escuché a mi padre decir, que el que quiere puede y lo consigue, que el que arriesga no pierde nada y el que no arriesga no gana, que el verdadero éxito se logra haciendo aquello que te apasiona. La vida te dará dos opciones, el camino no será fácil y cada prueba que enfrentes será más difícil que la anterior, que podrás caer pero de nada servirá si no te levantas que nuestra apreciación de la vida se va formando en cada instante y un revés puede basar para cambiarlo todo que por eso, encontrarte con diminutos detalles pueden formar el mejor de los días Siempre escuché a mi padre decir que el sitio espectacular puede ser cualquier sitio del planeta en que te sientas seguro y bien tratado que la energía que nos rodea comienza de forma natural en cada amanecer Siempre escuché a mi padre decir, si eres una buena persona, entonces sabrás qué hacer. Hola mi gente, bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a ser millonarios por un día. Ahora, ¿cuál es el truco no tener un millón de dólares, sino que los llaman para un video promocional? Hoy yo voy a hacer del tour de un video promocional donde supuestamente me gusta rir. ¿Están riendo de mí? Hoy voy a hacer del tour de un video promocional donde yo supuestamente soy la figura VIP que va a visitar el piso de VIP porque el tema del spot promocional. Es darle promoción al piso VIP, el mejor piso de Habana, que es un hotel de los mejores aquí de, de La Habana. Miren la vista del balcón nada más. Eso no tiene casi ningún lugar de La Habana. Espectacular. ¿Sí? Ya verán ya, además miren la elegancia que tiene el tipo ese. Miren eso. Pues ando duro. No como siempre, ustedes me ven ve los videos con camisas, culores, todo loco. Entonces hoy van a vivir conmigo la experiencia de estar dentro de un hotel en la mejor parte con las mejores prestaciones, con los mejores servicios, como todo un millonario. Así que si te falta, ya lo viste. Si lo tienes, ven. Y vamos que esta cámara como siempre pesa. Oye, Javier, ustedes vieron. Elegancia. <risa> verdad que ser millonario es lo máximo yo, yo les voy a enseñar ahora mismo las habitaciones de este hotel de este piso VIP para que ustedes vean qué delicia miren esto está regalado de que me estoy afeitando, ahora miren esto, ahora voy para allí, a echarme un baño de pillo y me tengo que quitar la ropa delante de ustedes, me da mucha pena, pero cierren los ojos los niños, mentira, nos vemos en el agua. Me una la vamos manzana todos los días que tengo con el nombre. Quisiera yo vivir aquí, ¿eh? ¿Te vas a manchar tío? ¿Cómo? Es majorte la cara, más de la cara, más ¿no? que sudaba mucho, mira esto, el trabajo mío es sudar el mucho. O sea, fondo termina ese reloj y ya los que se hacer. Y te escribir, yo te he preparado ahí un... ¿O, no. o sea, hago esto que te hacen de, de la esa o no No, no, no, puedes a las monedas. Vamos dos. Todo bien, hermano. Que vaya ya el correcto Ahí, pero que ya Feel ya tengo uno, <risa> Cámara, no te caiga. Miren esto, esta es la sala en que supuestamente yo voy a dar mi conferencia. O sea, voy a exponer todos los motivos por los cuales YouTube Cuba es el mejor YouTube del mundo. Miren, un proyector. Aquí tenemos la pantalla, ahora dicen que va a traer un televisor. Aquí va a estar mi público. Esto está escapado. Y nada, como les decía, esto es un spot comercial en el que supuestamente yo soy el millonario que viene a dar una conferencia de negocios para vender mi, mi empresa a Cuba o, o al sector que sea. Y entonces, esto es un día ustedes conmigo, como milloneta, aquí. Milloneta es una palabra muy cubana, como de millonario, como de gente con dinero. No voy hablar bajito porque yo no estoy seguro si puedo grabar o no, pero sabe que hay, que, hay que grabar. La gente de YouTube tiene que grabarlo todo. Somos documentadores de la vida. Así que todo el que quiera venir a Cuba y tenga... Ya sabe cómo es Emilia este, mira Y no venga a encontrar. No venga a encontrar. ustedes acerca del crecimiento de estos hotel, que es muy importante que tengan en cuenta. Basado en el cálculo de los ingresos de personas, los ingresos de los turistas, de una manera gradual y estable. No queremos buscar un crecimiento rápido, como podría ser la última gráfica, que puede después, después caer en un decrecimiento aún más rápido por el problema de la inflación propia que puede crear un proyecto tan rápido. vieron clase de excusa, chef? Casi, <risa> casi. Vamos a ver la reacción de la gente al ver un tipo detrás en un comedor de trabajadores. Este es el comedor en piso leve. Bueno, en el comedor que iba a ser la video reacción, a ver qué tal era ver un tipo así, el levantón con traje como yo no pudimos grabar por X y por Y. Pero miren esto. El comedor. ¿Qué comedor? Que el restaurante del piso leve. Esto está espectacular. Y como huele. Y como huele. Hasta ahora ya se está haciendo de noche. Esto es ya casi el final del video un lugar especial, recomendado, el servicio, el lugar, las vistas, la gente, es el piso level de la gente, de level, y yo voy ando con level, level, level, y la media tiene un hueco, lo que usted no lo Ya vamos a comer. recuerden no tomen tomen el juguito. No, <risa> Ese, no, si no, pues después hay que mandar a la gente a tomar en mi video, no Yo quisiera saber eh, que hay que alguien me explicara a mí cómo es la ciencia de las combates. Informado. Y nada, ahora nos toca desayuno. Ya estoy ya caliente para el desayuno, ¿eh? Como la repetición te la tomo como... así ¿no? una repetición como 50 veces, de la toma a la y yo no tomo, no tomen, tomen juguito, tomen su pingo no tomen, mueva la cámara, no, no, eso sí, eso sí, di, no, que no, no, no, <risa> no Wow. Está filmando. Está filmando. Está filmando. Se me ve la cara volada. Me han dado Wii, champán y cosas que ustedes no han visto. Nada malo. Ya tengo la cara ya, si sí. puedes sacarme, si Hope their stories will still be told